De la mesa, profesores, madres, madres, familiares, queridos alumnos, que ah, van para vosotros sobre todo. Estéis acostumbrados a oírme hablar uh, durante horas y, uh, y yo sé que uh, muchísimas de ellas no han visto mis no, escuchas. fresco y es más amanecido hablar en directo, porque es como más auténtico. Voy a pasar a lo escrito porque me voy a pedir a un cuarto de hora de que estamos que estamos más y porque además, bueno, que es menos fresco, eh, sí le da más precisión, se ha hay muchísimas, muchísimas, y, y al, al ponernos en primer plano, me van a parecer que son, que son misas, las anécdotas, pero hay muchísimas, ahora sabéis si son otras, entonces vamos allí. Estamos aquí reunidos en un día de despedida y de homenaje a los alumnos que se graduan como bachilleres y como técnicos superiores de diseño y edición. Nos fijamos en y la constancia. Me alegro con todos y cada uno de vosotros de que lo hayáis alcanzado. Enhorabuena. Pero hoy es también un día de despedida. No se trata de una despedida triste, sino alegre. ¿Por qué es alegre? En este que caso, nos alegramos de distanciarnos. En mi caso, ¿por qué no se trata de un tiempo perdido? Sin embargo, que la profesión de docente viene estando en crisis en los últimos tiempos. De esto es de lo que ahora quiero hablar. Y haré como si tuviera que aconsejarle a alguien que dudara si se o solo no a la enseñanza. Si tuviera que aclararle las ideas a alguien que dudara ser o no ser profesor, le diría, «Tápate con cuidado, mira bien, Que ser profesor no es otra cosa que estar preparado y dispuesto a entrar en el aula. Un aula donde hay decenas de chicos y chicas que tienen otras preocupaciones inmediatas y otras urgencias. y a la vez frágil. Jóvenes arrogantes, traviesos, indómicos, saturados de exámenes y sometidos a numerosas horas de atención. Truciados en muchas asignaturas, cada una de las cuales es la más importante, según el profesor de turno. En este clima no es lo normal que te, te conteste a la... Que hay que ponerse en nuestro lugar. Yo le diría a ese aprendiz de profesor esto. Es algo que aprender a los alumnos, transigir un poco ante sus demandas. Pero esa no es tu única labor, porque tu tarea principal es llevarles hacia un esfuerzo necesario lleno de incrementos y renuncias. Si el profesor es está dispuesto a entrar en el aula para que los alumnos hagan esfuerzos que por sí mismos ellos no harían. Ya sé que siempre puede haber uno, o dos, o incluso tres, que sí que están deseosos de aprender. Pero un profesor no es un profesor particular, sino en definitiva un enseñante que guía a todo un grupo. Y como un grupo en su conjunto, la imagen que nos la teatro es verlos en el quicio de la puerta, cuando te retrasas en llegar, esperando para que finalmente no llegues, que para que te desdibujes de sus vidas, Así te quieren los alumnos. Ahora bien, tampoco hay que pasar, señora, en, en el análisis crítico. Se corre el peligro de espantar a todos los que crean sentido que vocación del señor. Porque es verdad También hay cientos de momentos agradables, sonrientes de afecto y reconocimiento mutuo. Si no fuera por esta contrapartida, ¿quién soportaría este oficio? Y con un poco de suerte puedes encontrarte con algunos momentos mágicos, brillantes, en los que la atención se ha concentrado, el aprendizaje se vuelve sólido, las sensaciones se comparten unánimemente. Que la clase en su conjunto saborea el estar trayéndose. ¿Por qué no reconocerlo? También hay momentos sólidos en los que una pepita de oro surge en el aula. Yo tengo una colección de pepitas que voy reuniendo año tras año. Algunas son diminutas, casi despreciables. Muchas tienen que ver con la materia filosófica, pero otras sencillamente se refieren a la faceta de la la mayoría de los que me conocéis en el aula recordaréis la escena de la bola de papel en vuelo hacia la papelera. Es algo recurrente. Siempre hay algún alumno o alumna que arroja desde lejos a la papelera una bola de papel y suele fallar. Entonces yo le miro, mientras sus compañeros empiezan a tener por su vida de error. señalar que hay una relación entre fallar el tiro y la falta de confianza en sí mismo por eso acostumbro a recorrer el papel se lo entrego de nuevo y le mentalizo para que se concentre y para llegar el autocontrol y en seguridad en sí mismo porque estoy convencido que una bueno, bebida es falta de seguridad comprovo no, inmediatamente que este juego le resulta a todos apasionante ¿qué se demuestra con esto? dos cosas una la captan todos estoy seguro se puede romper la seriedad habitual con una broma sin que la clase pierda en contundencia, todo lo contrario. Es verdad, te pones en riesgo de que aquello se desprendone y que te cueste volver a la seriedad del trabajo. Consejo: lo mejor es hacer el experimento a punto de tomar el tiempo. de este experimento educativo, y de esto ya no estoy seguro que todos lo capten bien, descubriéndose cómo están en el del juego, es que en el resultado de nuestros empeños es capital creer en nosotros mismos. O sea, que no se puede perder el encuesta en medio de dudas y que y, y que lógicamente no me interesa tanto el tema del la en sí mismo, muchos. como voy a ser para sacar nadie esta conclusión o que intentes presentarla? Pues ya tenéis aquí otra recomendación para esa esperanza profesora o profesora. Ser un poco ilusos puede resultar sano. A mí me ha ayudado. Hay otras pepitas de oro, más académicamente serias, como cuando se realizan temas exudas y trascendentes y hasta de cualidad y ves que todos tus alumnos se involucran y se produce un intenso cruce de, de ideas cargadas de fuerza y encuentras la satisfacción de ver que se aprende algo que tiene un sentido reconocido e inmediato. Y a veces estos episodios tienen hasta una pequeña historia de continuidad. Una de estas historias y después en España, en la modalidad de foto filosófica. Esta es la historia. Todos los años invito a mis alumnos a que participen en las Olimpiadas Filosóficas. Un segundo de bachillerato me propuso realizar una foto en la que pretendían implicarse todos los de la clase. Y así, así podía subirles un punto cada uno. De bien como ingenua picardía. pero era un punto para todos, en todo caso. En un principio suele suceder en estas dinámicas de gran grupo. Fueron especialmente cuatro alumnos, entre ellos un alumno de Lidia Almata, los que más lucharon por el proyecto. La idea consistía en reclarar el mural de la Escuela de Atenas, eh, cuando ellos el lugar de Platón, Aristóteles, Sofra, que será el primer en el Instituto y Patria, y todos los demás. En principio la idea parecía una simple ocurrencia, pero qué duda había que el primer intento de coordinación de escénico y elementos lúdicos se relacionaban con un fuerte núcleo de emociones compartidas que venían a dar calor natural a la tarea de emprender. Así que a la vez que venía sobre el perigonal y aquí vamos a meternos, les dije que me parecía una idea excelente. El fresco de la fraude de 1500 el mensaje contrapuesto de las dos figuras centrales. La una señalando con el dedo hacia arriba, el mundo celeste de las ideas, Platón, y la otra, Aristóteles, practicando con el gesto la tesis de su maestra al señalar con su mano hacia las cosas de la realidad terrestre. Durante varias semanas dieron vueltas al proyecto entre ellos, y lo retomamos tras recato su clase para ir enterizándolo, desde el ruido del flamor de la batalla que me iba llevando por indicios y reflexiones sueltas que les estaba costando convencer a todos y cada uno de los del mundo que aquello merecía la pena intentarlo. Por eso un día... Pasado poco tiempo, un buen día a Bocajarro, al entrar en clase me dijeron, «Profe, hoy estamos que no todos y hemos venido preparados, nos hemos vestido todos de oscuro y el resto de detalles ya los tenemos controlados». Así que un segundo pasan un problema de un profesor, cosas como, «Esto es como el serio, tenéis que haberme avisado, para pedir permiso de dirección, hemos de realizar una actividad fuera del aula y eso requiere, que pase con el reglamento de la Nintendo?». no, pero estaba claro que esta reacción mía, la profesoral, la y reglamentada, la no hubiera sido la adecuada. Porque la realidad de lo que estaba sucediendo en el aula necesitaba que romper los rígidos moldes pensados para los ritmos cotidianos, pero no para las excepciones exclusivas. Por eso, sin titubear, aunque me dictaba de un nuestro que acabo de contar, les dije, Tomamos unos segundos para ponerlo en un picamelo, no molestar a los demás grupos, y para elegir la extremidad más tranquila y a la que lavar sol en esos momentos, con la luz, era importante para la foto. Nos desplazamos fuera del aula, hacia allí, y les dejé componer la escena mientras se comunicaba rápidamente en dirección, en actividad intempestiva, y me decía con un globo terráqueo, una cabeza humana que conseguí en el laboratorio de ciencias naturales. después de poner todo sobre la boca un parada pues casi invisible, posee en la muestra una academia de filósofos sin libertad de expresión, como denuncia la represión sobre el pensamiento que hoy sin duda persiste a través de sofisticados vitalismos. Ya teníamos la foto seleccionada, pero ahora habría que intentar aproximar la máxima de la Escuela de Atenas primigenia, evidenciar la conexión entre ambas, solidificar el paralelismo. Entonces, con Francisco Piñera Guajero, Respecto experto manejo de programas de tratamiento de imágenes, se ofreció para ensayar una en superposición de los dos cuadros lo más ajustada posible. Perió varios días y muchas horas mientras íbamos conociendo sus anuncios. A la vuelta de la segunda semana, trajo el resultado que él creía más aceptable. A todos nos gustó. Ahora le hay a la suerte es de esta bachera. El grupo decidió unánimemente que les representara a no solo porque le deseciaban de él, por su seriedad, su rigor y generosidad. Sabido actualizar una imagen clásica como soporte del tema del concurso, felicitamos a los participantes en esta obra por haber materializado una idea que conlleva una dificultad organizativa apreciable. Ganar un premio está bien, pero ¿qué hubiera pasado si no lo hubiésemos alcanzado? Es preciso tener la actitud de retirar todo el ruido que hacen las nuices y la honradez de reconocer que lo único que alimenta es el fondo el principal ya lo habíamos obtenido antes de todo el con la particularidad de que solo nosotros lo hubiéramos sabido, porque habíamos conseguido ya unas relaciones más fluidas en el aula, un interés añadido sobre personajes históricos y significados icónicos, y habíamos condensado una idea compleja en un gesto simple, el que se pare y a la vez a Platón y Aristóteles, tan académicos y distantes del maestro de los Quini, y se viajan estrechados de suelo, denuncian los excesos de su tiempo. Y habíamos sentido sobre labios propios la sensación de no poder hablar al tenerlos sellados. Bien, volvamos a la reflexión principal que tratamos de abordar y concluyamos. Estas anécdotas que he narrado no representan el día a día, ni mucho menos, de mis clases de ciudad. La realidad está llena de pizarras con temas que brotan por todas partes para tratar de recomponer de forma sintética y conveniente temáticas que suelen ser complejas y difíciles. La realidad del aula suele ser enojosa y cansada. Y por eso vosotros tenéis la tendencia a debatiros en cuanto a un prestigio. Es decir, la realidad es más bien exigente para el alumno Por mereceríamos que quienes programen nuestras vidas desde lejos no legislaran en contra de los elementos que mejor cooperan en nuestro trabajo. Para ejercer la profesión de docente es preciso que uno mismo crea en lo que está haciendo, que esté convencido de su fertilidad y de su necesidad. Y para que este profesor pueda desarrollar esa labor necesita una cierta estabilidad en los programas y el aliento de la sociedad a través de rectas decisiones políticas. Pues bien, no ha habido estabilidad ni apoyo, sino mercadeo ideológico y continuos desplazamientos del terreno de que, que no llevaron a ninguna parte deseable. No digo que todos los cambios hayan sido negativos, pero sí que ha habido demasiados errores. Los profesores de filosofía en concreto tenemos una retaída de quejas, se ha ido progresivamente degradando la importancia académica de nuestras asignaturas. Y ya con razón, pues en una sociedad el pensamiento complejo y crítico bastale, bastaría con delegarlo en una élite de especialistas y asesores. ¿Para qué habrían de tener visiones críticas y amplias, éticas, políticas, científicas, históricas, estéticas? Quienes estarían llamados a ser técnicos y tófiles trabajadores. Se pues ha cambiado extrañamente el nombre de algunas de nuestras asignaturas, reprogramándolas para arbitra de intereses ideológicos, pero no formativos. Los materiales que como profesor quiere ir apreciando y mejorando poco a poco, han quedado prematuramente, sometidos a manejo de los educados cambios legislativos, Esa se de una vez a quitar las asignaturas filosóficas, es entre sus temas de análisis está reflexionar sobre qué pueda ser la felicidad.